esta cifra, más de 2 millones en República Dominicana suben de diabéticos o prediabéticos. Señores, en cualquier, en cualquier país del mundo, para un país que somos 10 millones, tener un 13.9% de personas con diabetes o prediabéticos, que es casi lo mismo, son primeros hermanos. Es para que todas las universidades estén trabajando con seriedad y ver esto como una epidemia. En un país de 10 millones que existan, 2 millones de personas con problemas diabéticos y prediabéticos, que es casi lo mismo que diabéticos. Entonces, ahí hay una serie de medidas. Oigan estas cifras para que ustedes vean que el problema es serio, sumamente serio. Uno de cada diez dominicanos padece de diabetes militus. La diabetes militus es una de las cinco causas de mayor ausentismo laboral a nivel mundial. Una de cada dos personas no saben que tienen diabetes. Según la Organización de la Mundial, 1.6 millones de personas mueren anualmente a causa... No, no, por esto no tiene nombre. Entonces nosotros, a los dominicanos, con este asunto de la red, nos ponen a nosotros a los dominicanos a importarnos por cosas que realmente no es el problema real de este país. Y por eso yo le decía al ingeniero García, que yo no me gusta la reforma, a mí me gustan las posiciones radicales, pero no porque yo solo soy radical, es que la Biblia indica a ser radical, lo que pasa es que la gente la pone suave. A mí me dice un comerciante, no te pongo anuncio porque tú dices malas palabras en el programa, pero ese comerciante que es cristiano ese es un comerciante que te importa joderte cuando te va a vender. Entonces yo prefiero decir malas palabra que engañar a la persona poniéndole precios que no son. Entonces ese comerciante me decía así con mucho, y usted no le ponga anuncio porque usted dice muchas malas palabras. Y yo a partir de ahí no compro ahí porque ponen el precio por encima de lo normal. Entonces usted es un casi un ladrón. Y yo prefiero un malapalabroso ante un ladrón. Es yo prefiero coño y no engañar a un ser humano. Yo lo que puedo hacer es molestarle el oído, pero usted lo, lo acaba, lo de barata Así de sencillo. Entonces, el problema de la realidad de este país es que nosotros no estamos sobre la parte importante del país. A nosotros se nos está manejando con los que, eh, los que nos están haciéndole daño al país, nos controlan, nos dicen. Eso del problema de la diabetes es para que esas dos universidades que tenemos aquí, que científicamente no tienen nada de científico, las dos universidades, lo que son es escuelas para graduar gente que vivan de lo que estudiaron. Pero no hay aporte científico en ninguna de las dos universidades. Que puede ser un ritmo de, con el caso de la diabetes, debería ser sistemático hacer estudios. Y esas movilizaciones pendejas que están organizando muchachos, que no tiene un grado de cultura política, ni sociológica, ni estudia, ni interpreta, ni le gusta la ciencia, sino sencillamente el practicismo emocional propio de la edad, pero que no necesitan tener una conceptualización el por qué movilizarse, porque esa pendejada no le importa.